¡Qué onda sinvergüenzas! Les voy a enseñar a cómo descargar Genshin Impact. Primero abrimos nuestro navegador favorito. Segundo buscamos descargar Genshin Impact PC. Le damos a esta opción. Primero abrimos nuestro navegador favorito. Buscamos descargar Genshin Impact PC. Descargar. Segundo buscamos descargar Genshin Impact PC. Abrimos nuestro navegador favorito. Le damos a esta opción. Listo.